Nosotros somos Rap de Luz y esto es Hablemos de... Hablemos de lo que todos saben hablemos directo sin miedo ni claves hablemos de un poder que cree que nos engaña hablar de ellos es hablar de patrañas hablemos de sus mañas y que saben qué sucede y saben quién la vende y ellos saben que pueden hablemos de lo que se vive a diario de la última letra del abecedario hablemos de las cosas que nos molestan hablemos de las sonrisas que ya no están hablo en tono de protesta con ritmo por todos los paisanos que no tienen un micro hablo por los ritos, las costumbres, tradiciones Habló por la cultura, su calor y sus canciones Habló por mis hermanos, no de raza ni de sangre Habló por el amor que le tengo a mi padre En donde estoy, no sé, a dónde voy, no sé Yo no perdí la fe, mejor hablemos de Hay tantas cosas que hablar, mejor hablemos de Hablemos ya, ya, ya En donde estoy, no sé, a dónde voy, no sé Yo no perdí la fe, mejor hablemos de Hay tantas cosas que hablar, mejor hablemos de Hablemos ya, ya la gente que se queja y no hace nada es igual de responsable que con los que se enojada y es un círculo vicioso que no acaba y no acaba Pido una bendición por esta gente aferrada Hablo por lo que vive este pueblo porque creo Que no deben de explotar el cerro, no todo se resuelve con dinero Hablo porque quiero y porque puedo, hablo por los que no se ha hablado de ellos nunca Hablo por esta gente que se ocupa de que se preserve la cultura Hablo por ti si es que me entiendes Porque si es así voy a sentir que estás consciente Yo, yo hablo con el ritmo y conmigo mismo Y sé que poco a poco iremos encontrando el camino